Bienvenido al programa, señor director eh, mao Liberato. Juan Liberato. Sí, buenos días y buena tarde para todos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero unirme a ese saludo que tú le envías a mi hermano y al profesor Ochi Tavera. Desde aquí le deseamos que siga mejorando como lo está haciendo hasta el momento. Y después quiero felicitar este programa que cumple... Unos cuantos años, 20, me diría que 20 años en el aire. Eso es un privilegio para San Francisco de Macorís tener un programa como este que día a día le lleva las informaciones deportivas y actualizadas. Felicidades gracias. Gracias. y le llegará su regalo a nombre de Juan Liberato. Muchas gracias. Le vamos a traer una docena de guineos maduros. Muchas gracias. <risa> para que se sientan bien los dos. Que no sí, estén tan maduritos <risa> para que me aguanten, porque yo nada no me como uno diario y mucho es, porque pues soy diabético. Sí, pero a su orden. Usted es un hombre que es de Dios <risa> y al que es de Dios nada le entra. Mao, háblame de, primero, las actividades. Sabemos que por un lado has estado limitado porque como director todavía no has recibido el, el cargamento, la utilería que realmente en un primer año ya tiempos normales se había recibido. Pero todo lo que se está haciendo, porque fuiste por aquel lado por Pimentel... Eh, llevaste un tabloncillo sintético, muy, muy bueno, por cierto, porque será utilizado para jugar baloncesto y otros deportes. Y has estado dándole vuelta. Estuviste el pasado fin de semana en el Bajo Yuna. De hecho, hubo compromisos con el senador, con las la luces, ¿no? Y ayer esa actividad tan bonita, que conozco los detalles, pero me gustaría que tú se lo hagas saber también a los televidentes. Cuéntame un poco cómo ha ido este primer año de gestión a nivel deportiva eh, Junior, el decirte a ti cómo ha ido la situación deportiva aquí en la provincia eh, es un privilegio para mí pero sí quiero poner de antemano de que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que las actividades deportivas no se detengan porque como tú sabes tenemos un problema con una pandemia que está afectando o ha afectado el país entero pero gracias a nuestro ministro eh, no hemos recibido nada del Ministerio de Deporte, pero sí contamos con la ayuda de muchas instituciones del gobierno aquí que le tocamos la puerta y, como dicen los dominicanos, en lo que el hacha va y viene, nos están resolviendo. Entre ellos se encuentra a nuestro senador, Franklin Romero, que siempre al deporte le dice que sí, al igual que nuestra gobernadora y el ayuntamiento municipal. Pero nosotros por eso no nos detenemos. Porque hay unos cuantos empresarios que también se han manifestado con el Ministerio de Deporte, me han ayudado bastante en lo que nuestro ministro le entregan lo que el presupuesto de cada año que todavía no se lo han dado y hay un recorte bastante grande porque ese dinero se está usando para vacunas, y el país tiene que entender que debemos de unirnos todos, y si hay que ayudar al deporte, a los empresarios tienen sí. la posibilidad de hacerlo, porque creo que así las cosas marchan mejor, de que nos unamos todos, pero el deporte aquí lo llevamos bien, hemos pintado cancha, hemos llevado tabloncillos de 6 millones eh, 600 mil pesos, hemos llevado tableros, hemos hecho un sinnúmero de cosas, a mano pelada, pero sí estamos tocando puertas y nos están respondiendo. No, háblame de lo que fue el día de ayer. Esa conferencia y reunión con algunas ligas además donde la alcaldía, mi Miderec y la policía con esos fondos importantes se va a trabajar en los barrios. ¿Qué se va a hacer? Eh, eh, cuéntame un poco sobre eso. Bueno, a mí directamente me enviaron una comisión para que visitara el Ministerio de Deportes para que le ayudara a ver cuáles son las prioridades aquí en San Francisco de Macorís en la provincia. Un levantamiento. Un sí. levantamiento que se haga. Ayer lo hicimos y la prioridad, como yo le planteaba a ellos, es que debemos de llevar el deporte, debemos de llevar el deporte a todos los barrios de San Francisco. Llámese a los sectores populares, donde la delincuencia está arropando a la ciudadanía. Yo considero que el deporte tiene que estar movible en todos los sitios. como yo diría? Porque cuando tú llevas un aro de baloncesto a la calle 5 y lo instala y lleva uno a Pueblo Nuevo, a la calle 3, y le dice, el fin de semana tenemos Pueblo Nuevo contra la calle 5, un triangular de baloncesto abierto a un barrio. Eso motiva a la gente a que ese día que se va a dedicar a atracar a la persona, diga, oh. Hoy yo no voy a atracar, me voy a ir para la calle 5 a jugar el baloncesto. Literalmente es así. ¿eh? Eso es lo que nosotros estamos vendiendo. De que esa comisión que vino de Santo Domingo se enfoque en los barrios que es donde está la delincuencia. En urbanizaciones no hay delincuencia. La delincuencia está en los barrios y es por falta de deporte, de ayuda. Y creo que el presidente y el ministro de Interior y Policía están enfocados en eso. Y yo lo estoy apoyando, llevándole donde hay la necesidad de que el deporte llegue y que se le pueda suplir a la Junta de Vecinos, a las asociaciones, a los que no viven del deporte, a los que quieren que en realidad el deporte aquí en la provincia siga creciendo. De hecho, Mao, quiero decirte, Ricky, antes de pasar con alguna inquietud que tengas, miren, el deporte, si ustedes no lo saben... El Ministerio de Deporte es el tercer ministerio con menos recursos. O sea, el presupuesto más bajo, hay dos ministerios primero. Bueno, está el de la juventud y el de la mujer. Creo que ese creo, lo iban a... no sé si sí. lo iban. Pero después no hay ningún otro ministerio con menos recursos que el de deporte. Entonces estamos siendo incoherentes. Mente sana, cuerpo sano, que el deporte, que une naciones, que Cuba y Estados Unidos se unieron por el deporte, que el otro, que el diablo. Entonces, el, de, el deporte hay que aumentar el presupuesto. Porque para ser coherente, y no es un tema de este gobierno, porque eso es una cosa que está por los siglos de los siglos. Ah, eso es deporte. Fíjate en esto que te voy a decir. Fíjate en esto que te voy a decir. Cuando yo tengo 20 años haciendo esto, yo tengo 22 años, 23 haciendo esto, pero 20 en este programa el próximo día 22. Cuando yo salgo, que por eso no lo hago mucho. Perdóname, Abdiel, que voy a doblar esta vaina. Para que tú tengas una idea de lo que te estoy diciendo. Lo difícil que ha sido estos 20 años. Papá, que yo lo cojo suave. suave. Y yo preparo una vaina y lo pongo un sello y le pongo un de la vaina Y voy... Y le toco la puerta, por decirlo así, a un empresario que yo no conozco Simplemente le muestro mi trabajo de 20 años y se lo pongo ahí Ya no me pasa, pero me, antes era mucho Por eso dejé de visitar gente que yo no conozco Primero me hace esperar una hora para atenderme Claro, yo no llegué con cita, yo llegué a visitar el tipo Y después que yo estoy ahí, me dice yo, déjame ver y Dice, no, yo te he visto, yo te he visto Tú estás como, yo te he visto en una hora ahí Mira, eh, vamos a son 10 pesos, me dice. vamos a este 2 pesos para ayudar, vamos a este 2 pesos, darle 3 meses a eso, de 2 pesos. Entonces lo primero que yo me ando pidiendo, pero eso lo hacen porque ese es deporte, porque yo estoy vendiendo un servicio a través de un programa de deporte, yo no lo estoy vendiendo a través de otro medio que se dedica a otra vaina. Entonces eso, el deporte, desde ahí comienza recibiendo un maltrato, con un presupuesto tan bajo, el deporte tiene un maltrato en el país, históricamente. Eso hay que modificarlo. Pero también nosotros, los que no nos dedicamos a chantajear a gente, tú eres pues político, empresario, vaina, en los programas de opinión, que se da mucho esa vaina. Entonces, a eso le ponen unos anuncios de este tamaño, para que no hablen. Pero no les importa en la mayoría, porque yo tengo clientes muy buenos, amigos, socios muy buenos en este programa, desde hace 16 hasta, hasta los mismos 20 años. Pero pero lo, ay muchachos. Entonces es muy difícil cuando tú te dedicas. De hecho, te voy a decir algo que no te va a gustar. Tu trabajo, tú pudiste conseguir otra cosa. Mucho mejor. Tú pudiste conseguir otra vaina. Donde tú no tengas el barrio mío encima de ti, porque tú no le has dado dos pelotas. Vista el valle, los espinos. La, tú, no, tú tienes demasiados compromisos. Porque tú trabajas con la cara del mundo, que es el deporte. Pero tienes un salario... Y tienes una posición que no compagina, no corresponde a los compromisos que tú tienes. Era mejor cualquier otra vaina que ganaba más dinero y jodía menos, te lo digo yo. Pero tu compromiso es con el deporte. Me desahogué, ¿verdad? Sí, eh, creo, creo que está en lo correcto, Junior. Pero yo me he criado en, en el deporte, en mi barrio, en el, la zona norte. Me he criado ahí, creo que desde ahí, aunque lo que me, me gano no vale la pena, como tú dices. Y es así, yo hubiese podido ocupar otra posición mucho mejor. Pero me siento bien ayudando a la juventud, porque lo estoy haciendo y me siento cómodo. Cada vez que yo puedo conseguir una bola para un club, para un grupo de muchachos que la necesitan, yo quiero que tú vayas al estadio desde las 6 de la mañana. Yo llego a la 6 a jugar baloncesto con ellos y me integro ahí y llevo bola Y hay cuatro canchas activas que duran hasta las 10 de la mañana y son muchachos universitarios, doctores, abogados con diferentes profesiones. Pero se sienten bien porque ven que estamos ayudando el deporte. Entonces yo considero que el ministro ha hecho todo lo posible para que cada director provincial pueda seguir adelante y pueda ayudar a sus comunidades. Yo estoy conforme con el trabajo del ministro porque me llama y siempre está atento. Liberato, no se preocupe, que vamos a resolver. Y me gusta que él siempre me da esa esperanza, la cual yo le doy a los demás. Pero como te dije anteriormente, tengo mucha ayuda. El senador le toco la puerta y me dice, ¿mao ¿qué necesita? Y le digo, vamos para tal sitio, necesitamos esto, vaya y búsquelo. Me da la orden de una vez porque él es un deportista, él es preocupado por esta provincia. Igual que la gobernadora y muchas personas más, empresarios, amigos tuyos. Giselle Infante de los Gigantes me ha tirado la toalla. ¿Qué le pido yo a Giselle que no me resuelva? Así le decíamos a ella un tiempo, Giselle resuelve, ¿te acuerdas? Una dama claro. sí, le decíamos, me dio sí. bola para yo darle a, todo, a toda la liga de aquí. Vea, mao esto sobró del torneo, son usadas, pero resuelva, siempre activa. Por eso yo le digo a ella que yo estoy a su disposición en el Ministerio de Deporte, porque considero que como Giselle hay muy pocas personas que se preocupen por el deporte. A mí, personalmente, ella me ayuda en mucho. Siempre le digo que estoy a su entera disposición porque es una mujer que debemos de ayudarla y apoyarla en su gestión con los gigantes. Y correcto, correcto. Y de hecho, acaba ella de gestionar unos... 400 kits de, para los niños de una iglesia en Los Minas. O sea, ella la lengüeta era el responsable de recibirla, que se convirtió al señor, Cristian Herrera. Amén, amén. Esperamos que así lo hagan los demás, que andan por el camino de carriado. Llámese Alex Díaz. <risa> tú sabes que ese es mi hermano. Tú tienes un peinadito como Alex sí, Díaz. Tú más. sabes que Alex Díaz es una persona que juega baloncesto conmigo. Y tengo para decir... Alex juega. sí. Si, que no hay sabía. una persona que meta macanato de la copa. ¿Sabes? Después del FAUTA la copa que Alex Díaz. Alex Díaz te larga 10 tiros de ahí y mete 8. Te lo digo yo. Junior, yo, él me ha ganado a mí. Y tú sabes que yo soy difícil. Pero no, tú, tú no le puedes dar golpe. Porque dice Vienes que a... se, se puede desbaratar. Ricky. Mau. Saludarte de manera Ay, oficial, obvio. qué placer tenerte aquí con nosotros, como es verdad de costumbre aquí en Fiebre Deportiva. Me gustaría, tal vez, haciendo un pequeño paréntesis del tema que ya estamos conversando, y preguntarte a ti, como representante de Mideret en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, posiblemente cuándo tendríamos entonces esa visita tan importante del Ministerio de Deportes, tomando en cuenta que ha estado en muchas provincias, muchas ciudades del país, en lo que sería, pues llamarlo de esta forma, tal vez un levantamiento de las diferentes instalaciones. Mira, el levantamiento ya se hizo en todas las instalaciones de la provincia. Yo anduve personalmente con los ingenieros. Hace aproximadamente tres semanas yo estuve en Santo Domingo, donde el ingeniero encargado de obra del Ministerio de Deporte. Una de las primeras obras que aquí se va a hacer es el pabellón del Máximo Gómez. Él me lo enseñó a mí, mira, está aquí. Míralo ahí, nosotros pensamos comenzarlo en dos meses y ya va un mes y medio, porque ya eso está todo desglosado, como va el pabellón, cómo se va a hacer ese techado, todo está hecho. Tengo en conocimiento que él me lo presentó a mí, que ahí existe Santa Ana, Juan Pablo Duarte y Máximo Gómez. Son las tres prioridades que tiene el ministro. Y el ministro no dura aquí más de dos semanas, más de dos meses para estar aquí. Yo conversé con el senador porque, en principio, debo decirlo, habíamos escuchado Máximo Gómez Duarte. Yo no estoy en contra de nada de eso, al contrario. Y te lo puede confirmar el propio senador. Le dije, Máximo Gómez Duarte, y yo creo que, que haría falta un tercero porque Santa Ana merece sí, también claro. como una comunidad grande. O sea, si nada más son dos, son esos dos. Pero si podemos agregar un tercero, que creo que podemos, creo que Santana está ahí con el tiempo y todo. Y ahora que lo mencionas, porque él también me dijo, vamos a hacer todas las diligencias y bueno, qué bueno que se ha escuchado porque no quiero que nada se cambie. Lo que Mira, quiero es que se agregara un tercero. Yo creo que el Santana va porque hay una responsabilidad que la ha asumido el senador con el Máximo Gómez. Y creo que lo de Máximo Gómez viene vía paliza. La administración de la presidencia, Alisa, creo que es que va a asumir el pabellón de Máximo Gómez porque es el que más dinero se lleva. El que más dinero se lleva, estamos hablando de unos 43 millones que se lleva. Lo que se está pidiendo que se hagan en Máximo Gómez. Lo demás tienen una estructura más pequeña sí, que multi, se lleva multi, menos. Usos. Sí, exacto. Pero por, por lo que me han dicho en el ministerio, ellos están casi llegando aquí. Mira que yo lo iba a conseguir para que se afaltara. Ahora, y me dijeron, no, se va a votar y se va a desperdiciar de la facto que se va a tirar en el Máximo Gómez, porque estamos desbaratando casa. Entonces yo desistí de eso para esperar que ellos vengan y comiencen, porque yo juego toda la tarde allá. Yo me voy con Jesús López, de Ble aunque jugamos mal paso porque no está la cancha apropiada. Pero sí me dijeron que no se podía faltar porque eso se va a intervenir ya mismo. Y creo que la palabra que me la dieron la persona encargada de, de ejecutar esa obra que fueron los ingenieros y el encargado de obra de, del Ministerio de Deportes. Mao, antes de terminar, me gustaría preguntarte qué quisieras tú eh, para este segundo año de, de gestión deportivamente, qué quisieras tú conseguir además de esos techados. Bueno, a mí me gustaría... Que aquí en San Francisco y en la provincia, no solamente se resuelvan esos techados. Aquí hay barrios que en realidad necesitan que se les techa, aunque sea un polideportivo. ¿Por qué? Porque tú sabes que inmediatamente en el club, Hermana Mirabal, si llueve, no se puede jugar. En Vitelvalle, si llueve, no se puede jugar. En espínola si llueve, no se puede jugar. En Los Rieles. En Los Rieles el sueño de cualquier persona que esté preocupada por el deporte en nuestra provincia, es que el deporte crezca, y que las instalaciones se le dé la debida eh, lo de, lo, lo, la debida construcción que se merecen los deportistas, porque cómo que tú quieres que nosotros vayamos a un mundial, a mí me dicen, no, que tú no puedes prestar el pabellón porque esa es una instalación de, de rendimiento digo yo, ok, pues lo voy a trancar para que Venga el tiempo y eso se deteriore no daño, sí, sí. O si no lo voy a trancar Para que lo mismo que estaban ahí Que cobraban 1500 Para que tú pudieras jugar un, una hora En el pabellón Ahí si no era una instalación de alto rendimiento pero ahora como Mao se la está apretando a los deportistas que la necesitan. No, la pu no lo puedo prestar porque es una instalación de alto rendimiento. Se equivocó. Porque esa misma instalación ustedes la apretaban por 1.500 por una hora. Porque yo iba con los huracanes y hacíamos una coleta. Dame mil dame 100, tú 100. Y se lo llevábamos. Se Tenga, eso. señor, Ahí se acabó eso. Y lo saben ellos. Que ahora no lo usamos porque se lo di a los indios. Pero inmediatamente a mí me entreguen esas instalaciones. Se va a hacer un horario que cada persona va a tener derecho a ir a jugar al pabellón sin pagar un peso. Porque si lo dejo cerrado, se deteriora. Si lo preto, se deteriora. Pues vamos a darle uso. ¿Qué usted opina, señor Junior Estoy Matrillo? totalmente identificado contigo. Me encanta esa idea. Ten pendiente que el mes de octubre comenzamos con el baloncesto superior con refuerzo y todo eso se tiene que jugar ahí. Más antes de irte, por favor... Cuando tengas la oportunidad, y eso es una, algo que tengo muy personal desde hace meses, cuando se esté planificando los trabajos en San Francisco, no dejen el San Martín. San Martín sí, necesita sí. El, el piso, necesita sí, el, el, el tabloncillo. tabloncillo, eso no sirve. Sí. Eso tiene 20 años ya, el Hipólito lo, lo construyó en el 2003. 20 años va a cumplir esa vaina. Y hemos jugado tanta gente ahí, tantos eventos importantes que creo que repararlo otra vez eh, sería una ofensa para toda esa barriada y para San Francisco. Necesitamos un tabloncillo para San Martín de Porres y terminar de acondicionarlo, porque ellos han sido el pulmón de baloncesto por 20 años prácticamente en San Francisco. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero que sepa que yo lo he manifestado en reunión en el Ministerio de Deportes, porque he enviado fotos en la condición en que se encuentra ese tabloncillo. Le he enviado fotos, pero lo que me están ofreciendo son tabloncillos sintéticos. Y ahí creo yo que un tabloncillo no, no, sintético no. no cabe. ¿Por qué? Porque ahí se juega demasiado baloncesto Y lo he manifestado, se lo he dicho a la doctora Eida Joaquín, la directora de todos los directores que ha venido a mi casa, y le he dicho la situación y le, le he enviado fotos en la condición que se encuentra ese tabloncillo. Y creo... Que si aquí se van a hacer esos techados, a San Martín hay que buscarle que no es gran cosa, aunque sea el tabloncillo nada más. Claro, el tabloncillo adelante, que con eso vamos resolviendo, San Martín lo necesita. Aquí estuvo el director provincial eh, de deporte en San Francisco de Macorís, Juan Liberato, nuestro querido amigo Mao que siempre ha estado al frente y apoyando el deporte. Vamos.